Papeles de buena conducta, fuimos 54 mil que fuimos a concurso, obtuvieron 32.689.80.0. En acta de nacimiento certificada pagamos 16 ,344 ,900 pesos. En papel...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 de la que están pasando, dicen, nada de lo que yo estudié salió, sin embargo, pasé, eso es a la suerte. El perfil que ellos están buscando no es el de profesional, preparado como estamos nosotros. Como dijo la compañera, que duramos nuestro tiempo para prepararnos y eso no le están evaluando, nuestra preparación. ¿Cuál es el perfil que ellos quieren de nosotros? Nosotros somos, tenemos un perfil, ¿sabe de qué? De servicio, por vocación, que eso es lo que se quiere, porque se está perdiendo, porque las personas están... Están nada más pensando en el dinero Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros estamos dispuestos a trabajar Por la sociedad y para la sociedad Que para eso fue que nos preparamos Pero nos están evaluando Para beneficio propio Como siempre lo hacen en este país Que solamente vale el capitalismo Y se olvidan de las personas que están preparadas Así que nosotros queremos le hacemos el llamado a todas las personas que han estado participando en las siguientes evaluaciones que se unan a nosotros para exigir el derecho que tenemos como buenos ciudadanos y profesionales preparados para estar en cualquier plaza que sea necesaria en nuestro país y por educación. Así que le hacemos ese llamado, llamado, reiteramos a los compañeros que ya están en la evaluación y sacaron de, de 20 Dos pasaron. Del grupo de nosotros éramos 38 y pasaron tres, que no es justo. Entonces, ¿qué es lo que está evaluado? ¿Qué se está evaluando? ¿Qué es, ¿Cuál es el perfil que no nos gusta? No es el de nosotros. Aquí se, están, se está desarrollando a nivel nacional. Las pruebas que se están, nosotros estamos aplicando dos pruebas en esta primera etapa, de un total de cinco pruebas que contempla el concurso.